you. <laughs> Se ha sabido resistir a las arremetidas imperialistas, transformándose en un símbolo de resistencia. Hoy es un paro para toda Latinoamérica, en un contexto avanzado norteamericano en la región. A la vista estamos juntos de la semilla que plantó la Nuestros países vecinos se enfrentan a una avanzada neoliberal y una conservadora que avanza con todo el conquistado en voz de conservar sus privilegios. En Brasil, una campaña mediática orquestada por la derecha en la alianza con el sistema de justicia destituyó a la compañera Dilma, democráticamente electa como presidenta. Hoy, la persecución mediática y judicial ataca al compañero Lula siendo procesado cuando las encuestas marcaban con certeza que sería el próximo presidente del vecino país. En este contexto de falsa democracia, donde se fomentó el, el miedo y con un Estado brasileño desconociendo abiertamente la decisión de un organismo internacional que mandaba a liberar a Lula, es que aparece en el escenario un candidato fascista, candidato de los grandes y de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica de las Fuerzas Armadas, un tipo racista y misófono como Chávez Bolsonaro, refirándose para futuro. Presidente. Enemigo, poderoso enemigo, ya sabemos. Son acuerdos y sede cuando lo ponemos en jaque. Fuimos ingenuos realmente en pensar que iban a liberar a Lula, justamente a Lula. La persona capaz de concentrar el progresismo brasileño. Hoy sigue siendo símbolo de libertad que crece a cada momento. La política adelante con el presidente de facto, Michel se ha traducido en el incremento de la pobreza y la vuelta del país al mapa del hambre. A esto le agregamos una reforma laboral que borró un plumazo los derechos fundamentales de la clase trabajadora. La militarización de la favela, estigmatizando su población y teniendo como consecuencia la muerte invisibilizada de miles de brasileños. Muerte que concentramos en el asesinato de María de es un mensaje claro, ya les importan los masacres de los invisibles de siempre. La impunidad es política del Estado de Brasil de hoy. No les teme el curso cuando el objetivo es sacar de su camino a quienes les obstaculice. La respuesta del pueblo brasileño ha sido salir a las calles y levantar su nombre, como símbolo de resistencia, como mujer, como negra, como lesbiana. Como no ha sido históricamente, son más los trabajadores organizados, el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres y feministas quienes están resintiendo las calles la avanzada conservadora, denunciando al candidato a la presidencia de la derecha más ancha. No nos debe sorprender que el escenario en Argentina no sea diferente, como ha dicho Mateo Gatando. Un país sumido por la crisis como consecuencia de las políticas llevadas adelante por un gobierno que responde a intereses individuales y particulares, que perpetúa los privilegios de unos pocos y se contrapone a la lucidez del pueblo argentino. La el Fondo Monetario Internacional y sus efectos colaterales dan cuenta de ello. Hoy Argentina está con un a la clase 45, con una tasa de desempleo del 10% de la población y con una brutal reducción del Estado. Por ejemplo, los ministerios de salud, trabajo, cultura y educación fueron rebajados a secretarías de otras carteras. Tampoco es novedad que ha sido un gobierno que está caracterizado por estar de espalda a los movimientos sociales, que ante sus reivindicaciones ha elegido la represión como respuesta son muchos y solo son una muestra del poder y la impunidad con la que se está manejando el Estado. La, persecu la persecución a Sala, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, los asesinatos de dos jóvenes pobres que corrieron con la mala suerte de soparse con las fuerzas de censura del Estado, en un contexto de criminalización de la pobreza. Ismael, un pibe de 13 años, asesinado por la espalda a causa de una balacera producida en el medio de un supuesto saqueo en supermercado en uno de los barrios más pobres del norte del país. Y Cristo, de 26 años, asesinado por un integrante y la Prefectura naval Argentina por intentar evadir un control vehicular. Fuerzas armadas dedicadas a perseguir a Argentinos. De que por ahora acaso de competencia del Ministerio del Interior. Asimismo, la lucha contra los reclamos de los jubilados y docentes, mediando situaciones de tortura por, por parte de efectivos policiales, los deportes presupuestales en materia de educación, la desaprobación del proyecto de la ley de aborto, consiguiendo así que las mujeres pobres sigan muriendo en abortos clandestinos. No son hechos alegrados. intentan también dar un mensaje. El avance del modelo neoliberal no sabe de derechos y no está en embarrar los conquistados de manera violenta. Frente a este escenario, debemos que... interrogarnos como militantes de izquierda no de y no ser ajenos a lo que sucede en nuestro país. El la electoral se palpita hace rato y la derecha ya no esconde sus verdaderas intenciones. Una vez más, y con un va abiertamente imperialista, una de sus estrategias ha sido instalar la campaña del miedo con una propuesta de reforma constitucional, sí. que pretende, entre otras cosas, conservar está de seguridad interna a los militares. En esta línea, los medios de comunicación nos han quedado atrás cuando de sembrar temor y desinformar se trata. La alianza de esto con la derecha uruguaya no es novedad. Esto también se refleja en la discusión y legitimación de su discurso sobre la transparencia. Como frente amplio nos cabe la autocrítica. No podemos perdonarnos. La derecha nada puede decirnos. Si de honestidad se trata, no nos llegan ni a los salones. De la misma manera, el beneficio de todos algunos referentes de la derecha frente a las políticas más regresivas y perjudiciales para la clase trabajadora llevadas adelante por los gobiernos de la región, dan cuenta de eso. Sus discursos de accionar son las ansias de que suceda acá, lo con los países vecinos. Llegar al gobierno a cualquier costo, gobernar para unos pocos como vía de aumentar y perpetuar sus privilegios y todo esto a costa de los postergados de siempre. Hay un sector de la población que aún en un futuro gobierno protestista, si nos descuidamos, puede caer lejos del bienestar al que aspiramos. Entonces nos interesa discutir cómo se ajusta, qué se ajusta y a costa de quiénes. Porque en el tablero latinoamericano el problema del ajuste viene estando presente en todos los gobiernos, sin importar su color Y es aquí donde el imperio realmente ha podido poner en jaque a los procesos emancipadores y progresistas. En este escenario debemos encontrarnos organizados, organizados y en pie de lucha construyendo un colectivo junto con los movimientos sociales. La unidad de la izquierda ha sido un pilar fundamental para resistir y contrarrestar este sistema capitalista y patriarcal. Los intentos de arrebatar al pueblo lo que le pertenece. Gracias a si los jóvenes organizados, hemos sabido y sabremos estar en cada manifestación en defensa de la educación pública estatal como un derecho fundamental, resistiendo a su privatización, en la demanda por la creación de una universidad de la educación, junto al movimiento sindical en cada paro, acompañando y siendo parte de sus reivindicaciones como jóvenes, trabajadores y trabajadoras, en cada alerta feminista por un nuevo comitivo, saludando la lucha de las trabajadoras sexuales en pos de lesibilizar sus reivindicaciones. Sin embargo, hace una semana, asistimos a una de las marchas más multitudinarias de nuestro país. Marcha que celebra la diversidad de ser y de amar. Y que este año tuvo como principal consigna la aprobación de la ley integral para personas trans. Proyecto que ha querido ser saboteado por la derecha en acuerdo con los sectores más conservadores de las iglesias. Utilizando como fachada los eslóganes, a mis hijos no los tocan y a mis hijos los toco yo. Alianza pensada y desplegada por toda Latinoamérica marzo, cada 20 de mayo, cada 14 de agosto, cada primavera, cada 25 de noviembre, en todas las causas justas, en las calles, en la disputa por nuestros derechos y el espacio público, estamos en en homenajeando al Che y a los compañeros ha en Pando, diciendo presente y reivindicando que no hay fronteras geográficas para eso. El mejor homenaje es que nuestras acciones se han replicado sus ideales para ganar el olvido, para demostrar que están presentes. Y como decía el querido Mario Benedetti en uno de sus tantos poemas, el día o la noche en que el olvido estalle, se hacen pedazos o se los recuerdos atroces y los de maravilla, quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. Habrá patria para todos y para todas, compañeros.